Un cordial saludo y bienvenida a la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista. Mi nombre es Jorge Enrique Gallego Vázquez, vicerrector académico y docente de esta maestría. Soy tecnólogo e ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, magíster en paz, ciudadanía y desarrollo y doctor en ciencias pedagógicas. Estoy muy complacido de presentarles a ustedes esta nueva propuesta de formación a nivel de posgrado. La Maestría en Educación es un programa de profundización tiene 44 créditos, 4 periodos académicos para terminarse en dos años, una propuesta que recoge la experiencia de más de 300 años de educación y pedagogía lasallista en el mundo y por supuesto las innovaciones que hoy la educación nos, nos pone como desafío para poder afrontar la nueva normalidad, la nueva realidad del siglo XXI, y por eso estamos aquí para compartir con ustedes esta propuesta formativa que esperamos la puedan disfrutar y les permita, por supuesto, profundizar en sus conocimientos y experiencias en el mundo de la educación y los procesos formativos en el mundo.